Dios es mi pastor y con él nada me falta. Para realizar un buen examen de conciencia, es necesario pedir luz al Espíritu Santo para que te conozcas a ti mismo, en la profundidad de tu conciencia, descubriendo todos tus pecados y miserias. ¿Sabes que se puede pecar en pensamiento, palabra, obra y omisión? También sabes que, que por mucho y muy grave que puedan ser tus pecados, mucho mayor es la misericordia de Dios que en este momento te llama y te espera para darte un gran abrazo de perdón y de paz? ¿Recuerdas cuánto tiempo hace que te confesaste? ¿Y si te olvidaste o callaste de algún pecado grave por vergüenza? En este caso, debes volver atrás en el tiempo hasta la última confesión bien hecha. Para hacer este examen de conciencia es necesario preguntarte ¿Soy supersticioso? ¿He practicado espiritismo? ¿Me he acercado sin prepararme debidamente a recibir algún sacramento? ¿He blasfemado contra Dios o las personas o cosas santas? ¿He faltado a misa los domingos o días festivos? ¿Hago con desgana? las cosas que se refieren a Dios he hecho daño a otros de palabra o de obra me he embriagado bebido con exceso o he tomado drogas he comido con exceso he sido prudente a, al conducir un vehículo he sido perezoso he sido íntegro en mi sexualidad ¿Me he puesto voluntariamente en ocasión de pecar? ¿He tomado dinero o cosas que no son mías? ¿He dicho mentiras? ¿Me he preocupado por influir en cosas banales? ¿Hago el propósito de plantear más en serio mi vida cristiana, la formación de mi conciencia y mis relaciones con Dios? Es importante que al momento de realizar la confesión yo haya realizado un buen examen de conciencia. Debo decir mis pecados actuales, empezando por los más graves. Evitar decir pecados del pasado ya confesados. Debo ser breve y objetivo. Evitar decir pecados de otros solo se dicen los personales hacer el propósito de conservar la gracia de Dios por un buen periodo de tiempo. Señor, te doy gracias por darme la oportunidad de estar aquí frente a ti, que eres tan bueno. Amén.